Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Como pueden ver en el video del día de hoy, <ríe> voy a estar hablando, vamos a estar discutiendo eh, crepúsculo, porque... Eh, fue mi lectura de hace algunas semanas y aparte estuvimos en un círculo de lectura entonces yo andaba como que vuelta loca con todo esto y pues esto va a ser totalmente diferente porque me van a acompañar o sea les voy a estar platicando de crepúsculo mientras como serial entonces esto va a estar muy interesante de hecho creía que esto no existía pero busqué en youtube como algo parecido y encontré mukbang algo así y es básicamente personas hablando mientras comen y eso se me hizo algo muy entretenido y muy divertido y dije bueno por qué no M aquí aquí estamos y así no les voy a reseñar el libro porque creo que algunos ya lo leyeron o si no ya saben más o menos de lo que va porque vieron las películas o porque algún amigo o amiga les hablaron acerca de los libros Eso es lo que Vamos a estar haciendo. <risa> Les platico rápidamente un paréntesis. Que este video estaba planeado que se grabara en la sala. Para que ustedes como que vieran el plato de cereal y así. Pero por cuestiones logísticas pues no se pudo. Porque pues mi hermano está de aquel lado y yo estoy aquí, entonces es como de... Mm, mm, mm. Les voy a hablar de cómo es que conocí el mundo mágico de Crepúsculo. Y es que a mí para nada... No me acuerdo en qué año salió. Nunca... Cinco, ah 2005. Pues en ese entonces yo estaba en la, en la primaria y pues obviamente yo no sabía nada de este libro absolutamente. Pero supe este libro cuando yo estaba en la secundaria, ya saliendo a la secundaria, pasando a la prepa, y pues no, la verdad es que no, no me llamaba la atención para nada, porque como les digo, yo estaba como que todavía conociendo este mundo de la lectura y así, y esos libros, o a lo mejor sí los había escuchado, pero yo no tenía como dinero para comprarlos, entonces creo que cuando ya estaba en la secundaria, en la prepa, era cuando ya estos libros... Ya estaban a la venta Ya todo estaba como el hype de Ay, Crepúsculo, hay un vampiro, no sé qué Entonces pues yo nunca los leí nada Hasta después que vi las películas Vi la primera, de hecho vi la primera Y me encantó Yo jamás había leído el libro Y verlo ya era como, de, wow, qué padre Qué padrísimo de hecho Fue tanta mi locura O sea, porque yo ya no había participado como en ese Entonces de que El hype, ¿no? Pero cuando vi la película me volví loca, amigos, me volví loca Y de hecho lo que hice fue descargarme todas las películas O sea, yo ya estaba pirateando, amigos Neta que... que... oso La primera película yo la vi... No me acuerdo quién me la prestó, pero yo la vi y yo la quería O sea, yo lo hice con recortes de revista ¿Pueden verlo? Aquí en la parte de atrás Este era y este creo que fue... Creo que es el último, no, no, no, no recuerdo Sí, porque después de este creo que va a amanecer Entonces sí Y <risas> Ay, qué bonita La verdad, pues estoy bien tonta O sea, para hacer esto, neta me gustaba un chorro Entonces Lo que yo quería era, pues leer el libro ¿no? Pero pues yo no, no tenía Dinero, no tenía accesibilidad para esto Ni nada, y pues así se quedó Tiempo después, eh, yo tenía como esa espinita De querer leerlos y de querer leerlos Y pues nada, no, no se me hacía Después me aventé todas las películas me gustó muchísimo más y yo estaba de que no manches las películas están bien padres ahora imagínate qué tan padre sería leer el libro porque ya entiendes como un poco más el contexto y no me acuerdo quién me dijo que cuando vela se casa y tiene a la bebé se muere y ahí es cuando está un poco o sea, obviamente, ¿verdad? Pero está narrado de una manera que tú le entiendes y entiendes más la película de cómo es que Bella sufría... O sea, estaba muerta y ya la habían mordido y todo para que se transformara y estaba muriendo... O sea, estaba muerta, pero estaba sufriendo por dentro en lo que estaba dormida. Es lo que estaba dormida. Estaba sufriendo por dentro internamente mientras estaba muerta. Y era como de, güey, no mames, yo quiero leerlo, quiero saber qué es lo... O sea, quiero saber todo eso porque a mí me, me gusta, me intriga y, y pues así, ¿no? Entonces, pues nada, total que nunca pude comprar los libros y me quedé ahí muy triste. Ya hasta hace poco, hasta el año pasado, me parece... Uh -huh. El año pasado los compré eh, de segunda mano, de hecho, y... Ay, también quiero, enseñar, quiero, quiero enseñárselo. Fue el año pasado que yo estaba eh, viendo en las ofertas... No en las ofertas, sino en las personas que venden cosas en Facebook. Ahí también pueden adquirir libros amigos de segunda mano y más baratos. Y resulta que una niña estaba vendiendo todos los libros de Crepúsculo. Yo dije, no mames, de aquí soy, de aquí soy. Y miren, estos, si no me recuerdo, creo que fueron 200 pesos, no me acuerdo de verdad no me acuerdo, pero creo que fueron 200 pesos, me los vendió todos, incluso me regaló, creo que uno, uno fue que me regaló porque venía, venía maltratado y me dijo ¿sabes qué? este no te lo quiero vender, o sea, te lo quiero regalar porque pues viene deshojado y viene rayado y todo y es el que quiero conseguir, pero viene sí, todo bonito y creo que fueron en 200 pesos, ay, qué bonita, qué felicidad, qué felicidad. El mes pasado unas chicas de Booktube organizaron una lectura conjunta y pues yo era de como de, uff, mi momento. O sea, yo ya tenía como asignado la fecha más o menos en los que quería aventarme todos los libros, pero llegaron ellas y fue como de, ¡ay, qué bonito! O sea, ya es momento y tengo que leerlos. Y les digo, les cuento que el primer libro me gustó, me gustó mucho. O sea, sí eran cosas que de plano sí me molestaban y me hacían enojar y todo, pero no fue tanto o, o, o no fue a tal grado de que ¡Ay, oh, te odio! que esto que lo otro? O sea, como, otros, como otras lecturas como 50 sombras, pero realmente me gustó mucho, me encantó, disfruté mucho la lectura. Ahora les voy a hablar ya de, del libro de la lectura, de cómo es qué es lo que me pareció ya así a profundidad, porque les juro que traigo aquí las ganas de decirles, de, de, de compartirlos, de comentarlo y así. Y bueno, a ver, me gustó mucho, como ya lo dije, me gustó mucho. Eh, siento que ayudó bastante a cuando yo vi la película, ahora que ya leí el libro, o sea, entender cosas que a mí cuando veía la película se me hacían como muy absurdas y ya las entendías un poquito más al leer el libro. Después de que terminé de leer el libro, me volví a ver la película y está, me gusta cómo es que adaptaron la película, el libro, perdón, pero siento que le faltaron ciertas cosas. Obviamente, pues no se puede, verdad, no se puede toda la vida. Creo, si no mal recuerdo, no había mucho presupuesto para la primera película. Aquí les voy a estar dejando quién la hizo y todo. Y la segunda, ya fue la segunda y pues las demás. Ya fue con muchísima más producción. Porque de hecho en la parte en cuando vela tiene a la bebé. O sea, está muy bien producido. La verdad. Está todo, todo, todo, todo me encanta. De hecho, estuve viendo algunos cortos de eso. Y la verdad es que me asombra. Porque creo, al parecer ellos estuvieron leyendo el guión, obviamente. Pero les impresionó mucho el cómo es que iba a quedar esta parte de. De cuando Vela tuviera al bebé. De cómo es que el cuerpo de Vela, al tener a la bebé o al estar embarazada iba a perder nutrientes o iba a perder como su forma. Porque pues la bebé se estaba comiendo a la mamá. O sea, pinche muchacha cabrona. Entonces, por eso, eh, creo que la película, la primera, eh, sí nos dio como lo que queríamos y todo eso. Pero siento que le faltaron algunos detalles. No sé ustedes. Le faltaron algunos detalles. Pero es pasable. Una de las primeras cosas que quiero hablarles es de. de Vela. De Vela. En el personaje, tanto en la película como en el libro. O sea, Vela para mí es de. es esa típica chava que es descuidada. Que le vale madre todo. Que. Ah, su vida pasa y. Nah. Nada, ¿verdad? Nada como importante Pero lo que no me gustaba En el libro, y creo que en la película Lo rescataron un poco Era De que todo el maldito tiempo Estaba pandroso, o sea, todo el maldito Ya ni porque tenía novio Se arreglaba O sea, no es que sea algo así de uy, uy, te tienes que arreglar porque tienes novio No, o sea, es como que te tienes que ver presentable Pues para ir a la escuela para ver a tus amigos, para, no sé, salir algo así, ya en tu casa así, ya en pijama y bien fea y todo lo que tú quieras, porque hasta yo lo hago, pero, o sea, todo el tiempo andaba fea, pandrosa, o sea, toda como descuidada, como que le vale a la vida, como, eh, me vale, no me importa, o sea, ese, como, o sea, ese tipo de cosas no me gustaba, igual en el carácter, Siento que ella sabía lo que hacía. O sea, todo el tiempo sabía lo que hacía. Y yo se lo comenté a Lynn. Esta chava sabe lo que hace porque... Se hacía como la tonta, quiero pensar. Cuando los chavos llegaban y la... O sea, le hablaban bonito y le decían... Oye, oye, oh, eres la nueva, y que no sé qué. Que esto, que lo otro, que estás muy bonita. Que te quiero invitar al baile. Y oh, no, no, no, no, no, no, yo no bailo, no sé qué, no sé qué. O sea, tan fácil decirle. ¿Sabes qué? Eh, no. No, no quiero, no me gusta, no sé, lo voy a pensar, o algo así, ¿no? Pero, uf, uy, no, o sea, esa parte no me gustaba. Y siento que ella sabía lo que hacía porque, o sea, se quiso ligar a, a Lobo, se quiso, ¿a este niño cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama. A Jacob, se quería ligar a Jacob, a pesar de que el niño lo vio chiquito, y, ay, sí, ¿verdad? A ese te lo quieres ligar. O sea, no, mija. No, no, no. Y en la película siento que rescataron esa parte. Porque en la, en la parte en cuando en el libro, cuando Bella va a conocer a los papás de Edward, si recuerdan, se vestió de la manera más fea. Y, y cuando yo leí esa parte fue como de... Güey, no mames. Mira, en la película lo rescataron porque creo que, o sea, vestía de una manera totalmente diferente y así... Pero esa era una de las partes que no me gustaban, que se viera como muy... Ay, como muy fea, ¿saben? Uh -huh. Y una de las cosas que también eh, me lo comentó Lynn eh, Era de que, ¿por qué no aceptaba que le gustaba a los chavos? O sea, ¿por qué no aceptaba que... no a los chavos, sino a Edward? ¿Por qué no aceptas que el chavo más guapo de la escuela... Te volteó a ver. O sea, yo sé. Yo sé que es increíble cuando el, el, la persona más popular del mundo. O bueno, de, de la escuela. O de donde tú quieras. Te voltea a ver y dice. Ay, no manches. Ay, ay, ay. O sea, ¿qué está pasando? como yo, una simple mortal, le puede gustar a este muchacho? O sea, yo lo no entiendo. O sea, al, prim, al principio sí es como de. Uy, no manches. O sea, no me la creo. Yo he visto cómo es que ha andado con otras personas. Pero... Eh, no terminaba ya de creérsela O sea, todo el tiempo Y todavía andando con él Era como de, Es que yo no me lo merezco Es que él es una persona tan guapa Y es que no sé qué hay Es que güey ¡Créetela! Ya anda contigo Te escogió de entre tantas pedorras Y a ti te quiere ¿Captas? ¿Captas? Pero, o sea Era algo que ya no entendía Y todavía seguía de Es que como yo Es que yo no me merezco este amor Y no sé qué O sea De esas partes, ¿saben? Me... me me choqueaba tanto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y una de las partes que tampoco no me gustaban es que en la película... Habían partes que exageraban un poco, no sé ustedes, pero en la película exageraban un poco. Como el hecho, en la escena de, de laboratorio. No sé si era yo o okay, qué, pero ustedes díganme en los comentarios que cuando están juntos Edward y Bella... Este cuate la queda viendo como raro. De. Uy, o sea, raro, exagerado. Raro, ni siquiera le disimulaba, ¿saben? Y en el libro es totalmente diferente. De que. O sea, yo entiendo que en la película quieren hacer notar que vela olía mal. Por el hecho de que era un olor diferente para Edward, ¿no? Pero lo exageraban harto. O sea, incluso cuando se pasaban de que la muestra. Como, mm, mm, no me vayas a pegar el coronavirus, mira, hazte para allá O sea, de, ¿saben a lo que me refiero? En lugar de que fuera algo un poquito más sutil De que, híjole amiga, la neta sí huele bien gash, pero pues ahí te pasa la prueba Y así fue que una de las cosas por las cuales Edward le llamó la atención, Vela Es porque era totalmente diferente a todas las demás Él podía leer la mente de todos a su alrededor Pero llegó esta morra, como con un carácter y una forma de ser totalmente diferente a todos. Que no podía descifrar lo que había en su mente. O sea, no, no, no podía. no Por más que él se esforzara, que él buscara, que se acercara más a ella, no podía. Entonces, eh, lo que él quiso hacer, o lo que hizo más bien, era poder acercarse un poco a ella como amigos. Para poder eh, descifrar de alguna u otra manera el pensar de ella. Pero le salió como contraproducente porque así mismo entre más sabía de ella, entre más conocía las cosas que le gustaban Y todo lo que ella pensaba y que veía totalmente diferente, más le gustaba Entonces por ese tipo de situación yo creo que por eso la eligió a ella De que, ay no manches, o sea tú ya eres mi salvación tú Te busqué durante miles de años y ya te encontré mi amor y pues por eso Entonces, eh, siento que por eso también Él se atrajo mucho a ella O sea, como que se enamoró de ella por esa situación Y ella se enamoró por el simple hecho De que Edward es un vampiro Y, y él lo dice, se lo dice a ella en una ocasión De, eh, soy el mejor cazador y estoy diseñado para eso Por eso tengo, no con esas palabras nada Pero por eso estoy muy hermoso Por eso... Por eso estoy así, porque con eso atraigo a las personas, atraigo a mi presa. Pero obviamente yo no te voy a comer porque yo te amo. Oigan, sonó el teléfono de mi casa y perdí el hilo. Estaba a punto de hablarles de lo que no me parecía de Edward. Que era que... Se cre... O sea, entiendo el hecho de que se quisiera acercar a ella porque todo en ella le parecía interesante. Pero lo que no me gustaba es de que entrara a su casa en su cuarto como si fuera actividad paranormal y la observara dormir, o sea, güey pinche enfermo, o sea te pasas el lance como, ¿por qué haces eso? no, no, no, güey, no o sea, es una de las cosas que creo que a la mayoría no le gustaba y no le gusta, creo, si ustedes analizan es como de, güey, pinche enfermo, ¿por qué te asomas? o sea, ¿por qué vas a mi casa, te metes a mi cuarto y me ves dormir? Sin, me, sin mi permiso, o sea todavía tenía permiso, verdad, pero fue sin mi autorización. Si sí tuvieron una relación tóxica, el hecho de que, pues, él fuera vampiro y ella fuera una frágil humana, ella ya sabía que si estaba al lado de él ella corría bastante riesgo porque la llegaron a perseguir estos vampiros, eh, chupa sangre. estos vampiros nuevos que solamente se dedicaban pues a matar. Y entre otras de las cosas que vamos ya viendo a lo largo de los libros y de las películas y así eh, O sea, estar con él era, sí, o sea, totalmente horrible Porque quién sabe si el día de mañana despertarías eh, hecha vampiro o ya, ¿no? Mordida por alguno, por algún loquillo Entonces, entre otras tipo de cosas, ¿no? La parte de los amigos eh, Era algo que a mí No me gustó mucho En la película, a la Jessica La hicieron como muy enfadosa Y a mí eso me molestaba, como de Ya, murra cállate la boca, la neta O sea, me caes bien gorda, cállate ya Y a la, a los chavos En, en los libros, al tal Mike, lo terminé aborreciendo Totalmente, y creo que Varias de mis amigas de YouTube también Porque estuvimos varias en el círculo de lectura Creo que también ellas Lo odiaron, o sea, porque Pasa el hecho de que Creo que este cuate, creo Creo que sí es él, este cuate Quiere atropellar a Vela, o sea, no que quiere verdad Pero pues se le van ahí las llantitas y pues ahí eh, Y choca Y todo el tiempo está como de Vela, perdóname, es que ya ibas a morirte Vela, perdóname, es que no sé qué, Vela, es que no sé qué Vela, Vela, Vela, Vela Bájale tantito, bájale dos rayitas, mijo, porque, o sea, si sí cansa, si sí cansa. Y de que todo el tiempo le esté diciendo de que, oye, vamos a darle, oye, no sé qué, y no sé qué tanto. Y es que es tan muy bonita. Y, o sea, yo entiendo que me quieras hacer eh, dar la bienvenida a esta nueva escuela, pero, pues tampoco lo no uses, porque uno o se llega a cansar de esas cosas. Con Eduard no tengo tanto problema, pero había momentos en los que él no que odiaba, pero a la vez bueno, vamos a poner como que odiaba, detestaba ser vampiro porque pues porque sí, o sea, pues no dormía, no hacía nada divertido, ya lo que hizo ya lo hizo y como de, "Ay, oh, qué aburrido todo." Y creo que creo que esta melancolía que tenía Edward era por una simple razón. No tenía con quién pasar el resto de su vida, bueno no el resto de su vida ¿verdad? pero toda la vida, no tenía con quién pasar su vida porque lo vemos con sus hermanos, con sus medios hermanos que ellos ya tenían pareja y hacían cosas juntos y todo eso pero él era la única persona o el único vampiro que no tenía con quién compartir sentimientos más allá, entonces creo que por ese por, por esa situación creo que él era muy melancólico como muy triste, de oh, es que yes, es que soy vampiro y es que brillo. Como corteja a vela. O sea, es de las cosas más bonitas. Mm, sí, creo que, creo que él lo no llegaba a empalagar. Porque tenía un, un, tiene un sarcasmo muy chido. Y creo que el sarcasmo con romanticismo lo llegaba a combinar de una manera que no se sintiera tan empalagosa, pues. No sé si me entiendan creo que sí. Eh, y eso me gustaba, eso me gustaba Y aparte que Vela eh, no estaba tan acostumbrada como a cierto afecto Y ella como que trataba de, de hacer, o sea, de darle afecto a él Pero de una manera muy bonita Siendo sarcástica y poniéndose al tú por tú Entonces eso era algo que a mí me gustaba mucho Porque no se veía forzado, ¿saben? Se veía muy bonito Una de las partes que no me gustaron... O sea, sí me gustaron pero me hacían sentir un poquito mal Era la parte en que Bella deja a su papá Realmente esa parte, cuando llegué a esa parte la quité O sea, la pasé porque era algo que me rompió el corazón Inclusive viéndola también en la película También me rompía el corazón y era como de Güey, le voy a adelantar porque la neta no me gusta Yo de verdad, cuando leí el libro lo disfrutaba tanto. O sea, de verdad lo disfruté muchísimo. Quiero, ¿quiero enseñarles. O sea, tiene un montón de post-it. Y, y muchas, muchas. Realmente creo que muchas anotaciones. Muchas cosas que le puse. Eh, me la pasé bastante bien. Y es un libro que realmente te devoras. Como en una o dos semanas. Y quizás hasta menos. Pero como yo trabajo y hago más cosas y así. Y aparte pues me estaba gustando bastante. Pues sí quería darme como el tiempito de de Como de asimilar cada, cada cosa que pasaba Hasta aquí termina nuestra pequeña charla de Crepúsculo Comiendo un poco de cereal Espero que este video les haya gustado mucho Que se hayan divertido, que se hayan entretenido Los dejo y nos vemos en el siguiente video Adiós